Vamos a live Día 15 Día 15 Cargando el live, cargando, cargando mm, Esperemos, espérate, espérate que está cargando Espérate Listo 5, 4, 3, 2, 1 Live Día 15 Imagínate que yo me fui a dormir de lo más tranquilo ayer, que para ti es hoy, pero para mí, pero yo estoy mañana. Pero verá, yo me fui a dormir ayer, que para ti es hoy, pero yo ya estoy mañana. Sí, es exactamente eso. Y desperté hoy de un brinco, esta mañana, que todavía estás en hoy, pero para mí ya es ayer. Y hijo, me hice el video número 15 y miré la hora y que todavía es día 15 en latinoamérica entonces me paré de un brinco y aquí estoy esto es trampa y es una trampa relativa en el tiempo entonces no sé si es trampa <ríe> bueno estamos aquí y yo quería compartirles que hoy qu día 15 15 de agosto eh, yo les estaba contando los días anteriores en uno de los videos que estoy montadísimo en un proyecto de viajes en línea viajar en línea viajar en cuarentena viajar desde casa ¿Qué, ¿Qué es? Básicamente es usar el dispositivo para algo que no es Instagram, trabajar o eh, ver películas. Es una cosa de hacer turismo con propósito, viajes con propósito. Y el propósito implica que uno aprende, uno apoya y además gana, gana regalitos y tal. Eh, esto necesito compartírselos, tú mereces saberlo porque me, me has apoyado, me has acompañado en esto a mí y a todo el equipo. Eh, Natalia es la capitana del barco y ella es mi, mi amiga, pues la, la, la, ya la conocen en nosotros, la lives ¿no es cierto? Y resulta que estábamos con una familia indígena de Bolivia, de una zona que yo no sabía que existía, que se llama el Chaco Latinoamericano. ¿Tú sabías? Bueno, yo no. Y ellos son de una comunidad llamada Uenayak. ¿Sabías que existían? Bueno, yo tampoco ves Esa es la gracia de viajar online <risa> Y eh, bueno, armamos con ellos Tuvimos todas las dos semanas anteriores Un acompañamiento Que es lo que hacemos en este proyecto eh, Acompañar a, a Familias o comunidades O individuos eh, Indígenas, comunidades originarias O etnias locales Que tienen algún saber para compartir Porque creemos que el saber si se comparte Se hace eterno Entonces eh, en ese proceso los que, los que desean compartir su aprendizaje, su conocimiento Nosotros lo acompa los acompañamos a, a confeccionar la experiencia desde el, de cero hasta el final Ya sea en vivo, online o ya sea presencial Cuando en algún momento podamos movernos eh, como, como era usual ¿no? físicamente y, y bueno, estuvimos haciendo prácticas, pruebas y tal y ayer lo lanzamos oficialmente. Y ellos estaban pues súper nervios en casa lo muestro. Porque así también solo contaba no, no les muestro. Tocaré de sueño, sí, tocaré de sueño porque <ríe> imagínense que no. Pegué un brinco antes de que se me acabe el día. Les voy a mostrar. Ellos. Aquí tengo unas imágenes. Yo creería que aquí estás viendo. Vamos a comprobar si se está viendo. Vamos a comprobar si se está viendo. Pues yo no sé si se está viendo Ahora que lo pienso ¡Ah! Vamos con nuestro zoom Vamos ver vamos. las pantallas que se puedan compartir A ver, comprobemos Bueno, creía que no se está viendo Voy a act activar el... el esto. Bueno, estuvimos ahí más de 12 personas no, eh, 12 personas, 4 éramos del equipo se conectaron, les voy a dar los números para que vean el valor de la actividad, cómo, cómo funcionó. Vámonos con el Zoom, ¿dónde está el Zoom? Aquí, ya. Acá está el Zoom, vale. Entonces eh, estuvimos ahí con, con, el, con el equipo en el lanzamiento de esa actividad. La, la familia estaba, vamos a decir, nerviosa. Pues porque era su primera experiencia, ¿no? Con gente de verdadera Porque cuando probaban como nosotros era pues en casa, ¿no? No hay, no hay rollo Pero bueno, ahí Ahí Hubo eh, oh, sustito Vamos a hacer, yo creo que de esta manera Sí lo puedo lograr, a ver Ajá, acá está, aquí hay una ventana Ah, pues eso, mire, te comparto toda la pantalla Oye, es que no, perdóname, no te vayas Solo que se me ese comp me marea a ver, ahí, ahí debería estar no, bueno, qué raro ahí está <ríe> ahí sabes eh, las la personas que nos unimos estamos aquí y la familia pues realizó toda la demostración, en, la, en qué consistía en qué consistía la, la experiencia pues ellos eh, tienen varios saberes que ellos custodian en, y actualmente todavía los practican a pesar de, de que la modernidad cada vez está más encima de, de esas zonas. Ellos hacen unos tejidos con unas fibras naturales. Y los colores, los tintes que ven también son, son vegetales. Y nos enseñaron paso a paso... Pues esta es la parte ya de los tejidos, ven. Ahí podemos incluso dejar corriendo. Y... Fuimos a apreciar los diferentes objetos que ellos desarrollan a partir de estas fibras. Pero varias cosas que en realidad no sabíamos. ¿no? Por ejemplo, acá hay otro una, eh, que estuvimos viendo. Por ejemplo, acá se ve ¿ves? La, la fibra en crudo todavía sin haber sido procesada. Que igual todos procedimientos manuales y un poquito que hablaron en su idioma. Vimos ahí cómo las fueron. Eh, trabajando como otros elementos vegetales se transforman en tintas y cogen los colores cafés, conocimos a la familia cómo se transforma en, en ovillos de hilo, los diferentes hilos, tonos, colores diferentes grosores y cómo eso se aplica para diferentes eh, faenas de la vida tradicional de ellos y ahora también pues, para hacer productos para los que los visitan entonces la cosa estuvo muy chévere muy chévere y, y ahora vamos a hacer un cambiazo de pantalla. Tun, tun, tun, tun. Vámonos con el zoom. Vamos con el zoom. uy oh, oh, espérate. Sabes que ya vi que no soy muy diestro en estas en las artes del. En los artes del, del Zoom Esperen Opa, eso no lo tengo Esto no lo sé dónde está ¿Dónde está Zoom? Aquí, stop sharing Aquí estamos, listo Aquí está, aquí está Yo sabía que no podía Y... Daniel, Daniel Oye, Daniel ¿Cómo no se ve? Jue, puchicas Yo haciendo toda la... la... La forma, obviamente, que sí salió. Bueno, gracias, Daniel, por, por pasarme el dato. ¿Sabes que Voy a seguir leyendo más sobre cómo se hace todo el tema de compartir y publicar en live. Uy, es que no es fácil. Es ciencia aeroespacial. Abrazos, Daniel. Eh, nada, de eso. Entonces, compartir ese logro fue, fue gratificante por el esfuerzo que hemos dedicado. Eh, juntos con ellos, ellos les metieron muchas ganas En verdad fue muy cautivador Ver cómo eh, han logrado varias cosas Desde manejar cosas como el Zoom Que no son, hola Elizabeth, ¿cómo estás? <ríe> ¿Cómo, cómo se, se han se ha manejado Cómo eh, desarrollaron todo el proceso explicativo Porque el conocimiento lo tienen, ¿ves? Pero una cosa es tener, otra cosa es transmitirlo Entonces todo eso... Y fue muy íntimo, porque es el, con la familia todo, todo es muy auténtico, ¿no? Eh, si bien se prepararon las cosas y se pusieron en orden pues, para hacer la explicación de cómo es que se manipulan los, las fibras eh, sigue, siendo, sigue siendo original, auténtico, ¿no? Y eso estuvo... Eh, me sorprenden también los comentarios de los, de los visitantes eh, Muy gratificantes, de hecho como yo, yo le he visto varias veces, hemos trabajado, entonces yo estoy pensando otra cosa y la gente me expresa su, su admiración. De hecho, ¿sabes qué? Voy a hacer otro video. Les voy a mostrar lo que la gente piensa porque eso no lo tengo acá. Y, y ahí es que es donde está la magia. Entonces, bueno, logramos siete personas en total. Eh, y queremos bueno seguir aprendiendo. Pero ahora nosotros, desde el lado del proyecto, de los armadores del proyecto, eh, todas las técnicas de marketing, todo, porque toda la información que hay para aprender a moverse en internet, creo que es la que tal vez tú ya sabes, la que todo el mundo explica en los, en los cursos, tutoriales, etc. Pero no es lo mismo eh, hasta que tú llegas y te metes en la selva del internet para hacer difusión de cosas. No, no es tan fácil vender en línea. Um, si, el, si algo es como tan nuevo, tan diferente. Entonces vamos en eso. Gracias por, por estar aquí, por habernos acompañado en todos estos días, a todas las personas que, se, que viajaron con nosotros este, este sábado. Tengo más historias para contarle porque esta no es la primera y, y esperamos que no sea la última, sino que vengan muchas más. Y que este viaje a Bolivia, al Chaco Boliviano, eh, vayan, cada semana se sigan uniendo más viajeros a este, esta aventura para viajar desde casa en viajes en cuarentena entonces este video salió el 15 de agosto listo <ríe> un abrazo, bendiciones y cariños totales sigamos con este proyecto gracias por pertenecer a esta comunidad de gente que quiere dejar un impacto positivo en las comunidades con las que tiene contacto, y eso está sucediendo.